Llegamos por fin al mausoleo, al memorial de Sun Yat-sen. Interesante que lo que más hemos visto, aparte de mucha gente sacando fotos, es, bueno, Felipe, y son muchos puestos de souvenirs, lo cual no sorprende en ningún lugar turístico, pero al ser algo tan típico nacionalista chino es como irónico aunque ya no es irónico en China que no es irónico en China en todo caso así que estamos ahí está el grupo sacándose las últimas fotos y la hermosa vista de la niebla en un paisaje muy típico chino y el bosque junto al resto del memorial ahí está todo muchas flores para dejarle a Sun Yat-sen aquí eso es todo hay muchas más cosas en esta montaña que no hemos visto pero que queremos ver